En este video les voy a mostrar cómo se usa la función SI, sí, es decir, cómo se utilizan condiciones para poner determinado contenido en una celda. Voy a suponer que eh, un, una estudiante quiere saber cómo le fue en las materias, si tiene que rendir examen integrador o si aprueba por promoción directa. Entonces se arma una planillita donde pone materia 1 materia 2 materia 3 y anota primer parcial segundo parcial integrador entonces vamos a pedirle supongamos que yo tengo acá alguien que se saca 4 en el primer parcial 6 en el segundo parcial y quiere saber si tiene que rendir integrador o si eh, aprueba por promoción directa entonces acá voy a poner integrador o promoción directa bien ¿cuáles serían las condiciones? las tengo escritas acá a la derecha serían para que promocione directamente se tiene que sacar un 7 como promedio pero además un 6 como mínimo en cada parcial es decir, vamos a hacer la primera condición, podemos hacer un, algo un poquitín más fácil que es acá anotar cuál es el promedio sí. promedio igual promedio entre esta y esta celda. Ahí estamos. O sea que acá nos va a calcular el promedio de las distintas notas que vayamos poniendo. Bien. Entonces acá le vamos a decir, igual sí. Paréntesis. Yo le quiero decir que si el promedio es 7 o más, promoción directa igual, sí d 3 es mayor o es igual a 7 entonces promoción directa y si no tiene que rendir examen integrador ahí está muy bien sin embargo, acá no están contempladas todas las posibilidades, porque yo también, para rendir, eh, vamos a suponer que acá sacó un 7 y un 7, promoción directa. Si se sacó un 8 y un 7, promoción directa. Si se sacó un 8 y un 6, promoción directa, pero si se sacó un 9 y un 5 que el promedio es 7 no cumple con la otra condición que es que además se tiene que sacar 6 como mínimo en cada parcial ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es adentro de esta condición poner otra condición más a ver entonces si D3 es mayor o igual a 7 entonces, tengo que hacer otra averiguación más. Ya sabemos que D3 es mayor o igual a 7. Entonces, ahora vamos a ver si el primer parcial es mayor o igual a 6. Entonces, le decimos sí. Vamos a utilizar también una columna intermedia para facilitar este ejercicio acá le vamos a decir que nos diga cuál es el mínimo ¿Sí? entonces le decimos igual min entre este y este cuál es el valor mínimo que encuentra en ese bloque ahí está eh, entonces voy a decirle igual si D3 es mayor o igual a 7 bueno, si D3 es mayor o igual a 7, o sea que ya sabemos que el promedio entre los dos parciales es 7 o más tengo que saber cuál fue el mínimo que se sacó en los parciales entonces, si D3 es mayor o igual a 7 bueno, otra condición más si E3 es mayor o igual a 6, o sea que si se cumplen las dos condiciones, promoción directa. Si no se cumple esta segunda condición, tiene que rendir integrador. ¿Por qué? No llega a sacarse 6 en alguno de los dos parciales. Y ahora solamente me falta terminar el primer sí. ¿Qué pasa si D3 no es mayor o igual a 7? Muy bien, también tiene que rendir integrador. Perfecto. A ver, vamos a copiarlo hacia abajo. Y vamos a poner varios ejemplos. A ver si me saco un 1 y un 3... Bueno, ahí tengo otro problema, que es que para rendir integrador tengo que aprobar. Para rendir integrador tengo que tener 4 como mínimo en cada parcial. Eh, entonces, le tenemos que agregar una condición más. Pero antes. Es decir, la primera condición es ver si yo apruebo, si me saqué como mínimo cuatro en cada parcial. Entonces, vamos de nuevo acá, le voy a decir igual sí. Si el mínimo que está en E3 es mayor o igual a 4, entonces, a ver, vamos a poner aprobado, y si no, no aprobado. Ahí estamos. Si E3, es o sea, el mínimo es mayor o igual a 4, nos está poniendo aprobado. Y si no, no aprobado. Perfecto. Ahora, tenemos el mínimo es mayor o igual a 4. Ya pasamos a que puede rendir examen integrador. En este lugar le vamos a poner que además, si... El mínimo... Es decir, E3 es mayor o igual a 6, entonces quiere decir que si tiene 7 como promedio puede rendir, eh, puede aprobar por promoción directa. Así que le vuelvo a poner otra condición. Si el promedio que sería D3 es mayor o igual. A 7, es decir, si se cumplieron esas tres condiciones, el mínimo es mayor a 4, también el mínimo es mayor a 6 y el promedio es mayor a 7 o igual, entonces promoción directa. Y si no, puede rendir el examen integrado. ¿Sí? Este si no, que corresponde... A que D3 sea mayor o igual a 7, es que rinda el integrador. Ahora le tenemos que agregar el si no del anterior, de esta condición, si E3 es mayor o igual a 6. Si, D3, si E3 no es mayor o igual a 6, a ver, entonces le vamos a decir que tiene que rendir el integrador. Ahí cerré el segundo, la segunda condición. Y me falta decirle qué ocurre si es falsa la primera condición. Es decir, que si E3 no es mayor o igual a 4, entonces no puede rendir el integrador. No aprobado. Ahí está. A ver, vamos a ver si esto funciona. A ver, si me saco. Un 1 y un 2, no apruebe. No apruebe la materia. Si me saco un 4 y un 5, tengo que rendir integrador. Y si me saco un 4 y un 9, integrador. Si me saco un 7 y un 9, promoción directa. Un 6 y un 7. Integrador porque no llega el promedio a 7, un 6, y un 10, acá nadie se había sacado 10, promoción directa. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el tema de los redondeos también? no eh, En este caso, yo tengo dos maneras de redondear. Una es directamente seleccionar... Este bloque del promedio y sacarle los decimales. Cuando yo le digo que no tenga decimales, me lo va a redondear. ¿Sí? Entonces ahora eh, me lo redondeó de acuerdo don, al valor en donde está más cerca. ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo un 6 un 5.50, y un 5, el promedio con decimales es 5.25, pero cuando le quito los decimales me lo redondea para abajo, 5, ¿Sí? o sea que está bien, sacándole los decimales resuelvo el tema del redondeo. Otra manera es usar la función round, redondeo, qué cosa, el promedio de estos dos números ahí está entonces ahora sí podrían tener decimales pero me lo va a redondear de todas, las, de todas maneras